Hola, ¿cómo andás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en el momento en que estés viendo este video. Primero, aplaudir a todos, a todas las que todavía continúan firmes ahí frente a este desafío. Gracias, aplausos, ánimo, ya nos falta muy poco. Segundo... Vos sabés que este es nuestro estudio número 14, nuestra clase número 14, y estamos en nuestra lección número 11. El título de esta lección de hoy es Amor o Pasión. Y esta lección es una lección que eh, toca un tema que no podemos esquivar. El amor o la pasión. ¿Qué triunfa? ¿Qué triunfa en nuestra sentimentalidad? ¿Qué triunfa? Y ese es un poco el objetivo de esta lección. Y para ampliar el tema, para poner una base sólida, una base bíblica, eh, el estudio nos va a llevar a diferentes libros de la Biblia. Solamente vamos a hacer la introducción el día de hoy, en esta oportunidad, y dice así, el plan de Dios. Dios tiene un plan maravilloso para el hombre. Dios es el gran diseñador, Él diseña lo que es bueno y recto, y que satisface. Él sabe lo que está haciendo y él hace bien todas las cosas. Lo que Dios desea para el hombre está resumido en las leyes de Dios. En la Biblia encontramos numerosas leyes y mandamientos que Dios ha dado. De hecho, el pueblo judío ha calculado que Dios dio a los hijos de Israel 613 mandamientos que abarcan todas las fases y actividades de la vida. Para ayudar al hombre a entender sus requisitos, Dios dio 10 sencillos mandamientos que son un resumen de todos los demás. Los llamamos los 10 mandamientos. Los podés encontrar en Éxodo 20 o Deuteronomio 5. Este tema es, como ya dijimos, eh, pertinente a todos, a todas, pertinente a cualquier edad, el amor o la pasión. Esto nos define. Y como nos define, por eso vamos a indagar, vamos a eh, basarnos, vamos a intentar ...crear una, unos cimientos sólidos con varias referencias bíblicas. El estudio nos va a llevar a ello. Y el día este, martes 16, el, el día que estamos emitiendo este, este video... ...este día, a las 20 horas, vamos a estar realizando también una clase en vivo. Va a ser una clase dual. Vamos a estar en vivo algunas personas, porque solamente hasta ahora nos permiten hasta un máximo de 10 personas... Pero en esa clase también vamos a estar transmitiendo por Facebook Live algo similar a lo que estamos haciendo ahora en las clases de consulta. Y esta va a ser una clase no solo de consulta, sino también de ampliación de conceptos. Y esa clase probablemente va a durar entre eh, 45-60 este, minutos. E intentaremos de que nos funcione bien Internet. Y eh, queremos tener el contacto con todos. Eh, yo te voy a dejar este material para que vos lo puedas estar leyendo para que vos puedas estar repasando y luego a las 20 horas vamos a estar ampliando estos conceptos. Oramos y de, solamente dejamos esta introducción, dejamos como un pequeño, eh, una, una pequeña punta de lanza, un pequeño inicio, para que luego podamos desarrollarlo. Oramos. Gracias, Dios, por esta hermosa oportunidad que estamos teniendo de conectarnos a través de la Palabra, a través de este libro. Y con este libro nos vamos conectando con diferentes libros, diferentes referencias de la Biblia. Y esto nos está ampliando, nos está afirmando, nos está dando mucho más de ti. Sos un Dios tan amoroso, tan grande, tan fuerte, tan, eh, tan protector, Señor, que nos estás indicando, nos estás hablando, nos estás mimando, nos estás Abrazando Tu palabra viene y es una bendición recibirla. Gracias por todo lo que nos estás dando en este tiempo y gracias porque podemos juntos estar transitando este libro de Proverbios. Señor, bendecimos este tiempo, bendecimos nuestras familias, bendecimos todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra sociedad. Gracias, Señor, por este tiempo. En tu nombre, Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo a las 20 horas. Si no es en vivo nos vemos por Facebook Live y si no nos veremos en alguna de las repeticiones que tenemos en los links tanto de Facebook como de, eh, de YouTube, que lo solemos subir también ahí. Que Dios te bendiga, nos estamos viendo.